¿Qué tal? Saludo a todos nuestros seguidores de Radio Cristo Rey y del Semanario Gaudium de la Arquidiócesis de León. Hoy nos acompaña la doctora Brisa Briviesca Velázquez del Hospital Ignacio Zaragoza de Lista en la Ciudad de México. tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Vamos a platicar un poquito de esto que nos tiene en boca todos los medios de comunicación, que es la contingencia sobre el COVID-19. Y ahora que incluimos que ya estamos oficialmente dentro de la fase 3. Doctora, ¿cómo, ¿cómo ha vivido el personal médico? ¿La situación del virus ya oficialmente en México y el desarrollo durante todo este tiempo, que fue la fase 1, fase 2 y hoy fase 3? Bueno, para nosotros estas etapas de, del virus eh, se han venido desde antes. A lo mejor en lo social... Se van retrasando un poco, pero a nivel institucional se tienen que adelantar las etapas para ir teniendo un poco más de medidas de control. Eh, nosotros lo vamos a ver de manera diferente. De acuerdo a la institución en la que trabajamos, nosotros, bueno, en México sabemos que existe el IMSS, existe el Issste, y existe Salubridad y las privadas. Cada uno lo vive de manera diferente porque esto es básicamente de acuerdo a la cantidad de recursos con los que se cuente. Eh, hablando de la institución para la cual yo estoy laborando, no hemos tenido grandes dificultades respecto a la protección, porque es lo prioritario para nosotros. Sabemos que nosotros tenemos que continuar trabajando, pero la prioridad para nosotros es protegernos. ¿Por qué? Por nuestra salud por los que viven con sus familias y para no ser también nosotros parte de la propagación. Entonces, en este caso, para nosotros no ha sido hasta el momento un problema la protección. ¿Qué consta? La protección, que hay que tener un uniforme quirúrgico estéril, hay que tener un traje como esos que se ven en las películas realmente que te tapan todo completamente, hay que tener una N95 o equivalentes, que son máscaras que como seguramente ya saben se agotaron también, en la institución no las está proporcionando, hay que tener gogles y una careta. Después de esto hay que tener tres pares de guantes, de acuerdo a cada, tenemos unas fases de vestido para las cuales va un par de guantes. Entonces, si te... Imaginas lo que es estar bajo toda esa ropa en una área que a veces no está ventilada, a veces sí está ventilada, aunque esté ventilada, es un área llena, es un área cerrada, porque es un área restringida precisamente por los contagios. La N95 no te permite respirar de manera adecuada y menos si no tiene filtro. Entonces, las que no tienen válvula eh, son más económicas, entonces son las que se nos están proporcionando. Si aparte de eso le sumas la careta y lo demás, es estar dentro de ese traje trabajando 8 horas, trabajando 12 horas o 24 horas en algunas instituciones para ahorrar el equipo, es lo que nos está poniendo como personal de salud un poquito en desventaja con países que tú puedes decir que tienen más recursos y que pueden comprar más cosas, porque esto no es barato, no es comprar un, un cubrebocas de 10 pesos, no es comprar una bata que te cuesta 10 pesos, es caro y que es una situación para la cual la institución, ninguna institución estaba preparada, entonces depende desafortunadamente de dinero. Entonces, lo principal que es la protección, al menos en la institución en la que estoy, se está otorgando, pero aún que te la estén dando es complicado. Si después te pones a analizar instituciones en las que no te lo dan, tú tienes que comprarlo y estarlas comprando tampoco no afecta también tu economía porque ya son muy caras, no porque su producción lo sea, sino porque la escasez hace que los materiales sean caros. Eso es en, en la cuestión de tener que estar dentro de. Ahora, hay otra situación también importante como personal de salud que... Eh, tienes que decidir. Es un momento en el que te decides, te expones, porque aunque tengas toda la protección, el riesgo de contagio aún existe. Y si tú eh, estás trabajando ahí y después tienes que ir con tu familia, es lo que algunas personas también han dicho, o sea, tengo toda la protección, me baño cuando llego, me voy cuando llego, pero aún así pienso que puedo traer el virus todavía y que lo voy a llevar a mi casa y voy a ser yo la causante de estar en, de, de llevar el virus a mi casa y de que ellos se enfermen. Esta situación también es importante, que se toman todas las medidas adecuadas, pero eh, como ya sabemos el virus es de alta contagiedad, entonces no estás 100% seguro de que lo que estás haciendo, que lo hagas de la manera correcta, te vaya a librar de que te llevaste en los zapatos el virus y no, no dejaste los zapatos. ...donde tendrías que haberlos dejado y entonces ya, ya lo, lo contagiaste. Y eh, en cuanto a la atención de los pacientes, son pacientes que demandan demandan mucho tiempo, demandan muchos recursos. Son pacientes que se van a complicar, van a llegar a requerir intubación. Y no es lo mismo como médico tratar 10 pacientes sin ventilador a tratar al menos dos pacientes con ventilador... Que vas a trabajar con una enfermera para cinco pacientes con ventilador, se sale de tus manos. Aunque tú quieras hacer muchas cosas, la falta de recursos para este tipo de pacientes, que son pacientes que idealmente están en terapia intensiva... No, no te das abasto. Y aunque tú quieras hacerlo de la mejor manera, a veces no es posible. Y la atención se da pues de acuerdo a la capacidad de recursos económicos que haya, la, la cantidad de recursos materiales que haya, pero sí es una enfermedad grave que cuando el paciente llega a estas etapas, porque hay diferentes etapas, pero cuando ya llega a ser una enfermedad grave, que es la que amerita estar en el hospital, te va a, a demandar demasiado tiempo, demasiados recursos, que es otra de las situaciones con las que también tenemos que estar un poco en, con, en tu conflicto de, tú como médico te preparaste para salvar vidas, pero no es así en todo momento y no depende solo de ti, de lo que tú sabes hacer de tus conocimientos, que llegues a hacer esto. Entonces, la, los horarios extremos de trabajo también están causando eh, un poco de desgaste en el personal de salud, y la situación en general. No estamos acostumbrados a trabajar en un área estéril, en un área donde todos están cubiertos, en un área donde no puedes salir. Una vez entrando a esa área, no puedes ir al baño, no puedes comer, no puedes tomar agua y la comunicación entre las mismas personas de ahí es más difícil porque traes todo el equipo, no sabes quién es, no sabes con quién estás hablando y esto también genera un poco de estrés. Eh, al menos en el hospital ya están instaurando eh, con el departamento de psicología pláticas para tratar de disminuir un poco este impacto psicosocial que tiene dentro del personal de salud. Pero en algún momento, como es un, somos una población muy grande, el límite o el pico de contagios y todo, o sea, nos va a hacer que se prolongue por más tiempo y que la situación no sea de un mes o de dos meses, que a lo mejor ya llevamos un mes, pero que se vaya a prolongar un poco más de tiempo. Y la persona que estaba muy íntegra y que podía haber... Eh, aguantado esta situación de estrés un mes, a lo mejor en el siguiente mes ya está cansada, en el siguiente mes te cansas más, entonces esta fatiga también hay que tomarla en cuenta que no todos estamos preparados para vivir dentro de esto y esto en las cuestiones que más, son más rescatables como personas que estamos dentro de los hospitales y que tenemos que seguir trabajando Sí, porque mucho se ha hablado y se les ha reconocido tanto de parte de la de ciudadanos como de dependencias, la labor que tanto enfermeras como médicos están haciendo, porque es un riesgo lo que están Lo que me comentas es muy interesante porque una parte es platicar que no existe el suficiente material para los pacientes y también reconocer que no todos los médicos están, ni enfermeras están capacitados para atender una situación de, de este, como es el COVID-19. Entre no existe material suficiente y el personal tampoco es el suficiente. Si no atendemos las recomendaciones, vamos a ser demasiados enfermos para esta atención, que es lo que nos comentas ahorita. Parte de lo que se nos comentó y se nos advirtió fue que los, las personas más vulnerables ante esta enfermedad eran adultos mayores, personas que padecieran enfermedades de hipertensión, EPOC o asma. Ahorita que entró la fase 3, sigue esta condición, o ahorita con la fase 3, que van a incrementarse los casos, ya todos estamos en el mismo. ¿Nivel de vulnerabilidad? La vulnerabilidad es diferente que pensar en la gravedad. Todos somos vulnerables, por supuesto, desde la primera etapa. Desde la etapa 2 también y en la etapa 3 también. Pero el hecho de que seamos vulnerables todos a contagiarnos no significa que vamos a desarrollar el COVID grave. Para esto hay que entender que el COVID tiene diferentes etapas o diferentes presentaciones. Puede ser un COVID asintomático, que la persona ni siquiera se dio cuenta de que lo tuvo, tuvo una gripa cualquiera y listo, eso fue todo. Y vamos a tener el sintomático, que es el siguiente. El sintomático lo vamos a poder ver en dos fases, una fase A y una fase B. La fase A, aunque ya sea sintomático, no es un paciente grave, es un paciente que puede continuar en casa y es por eso que se ha hecho tanta mención de que si tienes síntomas, primero te comuniques por teléfono para saber si es necesario que vayas al hospital o con la sospecha te tengas que quedar en tu casa. Porque sí es posible que sí tengas el virus, pero el hecho de trasladarte a un hospital que es innecesario, porque no te vas a quedar internado, vas a contagiar más personas en todo tu recorrido. Y esto depende básicamente si te falta el aire o no. Si tienes síntomas, dolor de cabeza, fiebre, pero no tienes falta de aire, puedes continuar en tu casa. Y a ver, a lo mejor va a ser una gripa muy fuerte, pero vas a estar bien y vas a estar en tu casa. Sin embargo, si tienes una sintomatología de, de una gripa, pero te falta el aire, o es más, ni siquiera tuviste gripa, pero te empieza a faltar el aire, es una indicación para acudir al hospital, porque es la indicación que hay para internar a esos pacientes. Porque, eh, como tal vez vamos a, a hablar un poquito más adelante, el, el órgano de choque es el pulmón. Y entonces por eso depende, falta el aire o no falta el aire. Eh, las personas que son más vulnerables ahora sí a hacer una enfermedad grave que amerite no solo hospitalización, que también amerite uso de ventiladores, eh, estos sí van a ser personas mayores, personas con diabetes, personas con obesidad, con tabaquismo intenso, con inmunosupresión, de cualquier tipo. Enfermedades tipo VIH, enfermedades eh, autoinmunes que ya se están tratando, que están controladas, pero que deprimen el sistema inmune y que nos van a hacer más susceptibles a cualquiera de las gripas. Esto es muy diferente a... Eh, por eso no, no hemos visto tantas presentaciones en niños por las comorbilidades o las enfermedades extras que estos traen. Sin embargo, si son niños con leucemia o con algún otro tipo de cáncer, con algún otro tipo de inmunosupresión, también son muy susceptibles a desarrollar una enfermedad grave a consecuencia del virus. Pero sí, todos nos podemos infectar pero no a todos nos va a ir mal. Depende del estado general de salud en el que se encuentre cada persona. En redes sociales, y aprovechando que ya me mencionas tú la pregunta, ha circulado imágenes de radiografías de pacientes de COVID en el que el pulmón se ve degradado. ¿Esta es el principal factor del virus en el cuerpo humano? ¿Es la principal agresividad o cómo se ha desarrollado? sí. El órgano de choque hasta el momento y el que va a causar la gravedad de todo esto es a través de pulmón. Por eso es que se ha hecho mucho énfasis en evitar contactos que nos van a hacer que el virus entre directo. Tocar los ojos, tocar la nariz, tocar la boca, estornudar, porque es la entrada directa del virus y la entrada más fácil de, de los virus. Ahora, eh, va a depender básicamente de, de receptores en el cuerpo. Eh, todos sabemos que el, el cuerpo humano son células y las células para comunicarse, para, para funcionar y hacer que el cuerpo viva, interactúan entre ellas, entre sustancias que, que son necesarias. Y la importante o la base de, del desarrollo del COVID es un receptor que se abrevia ECA. Los receptores de la ECA, que es una enzima convertidora de angiotensinas, es el significado. Esos son los que nos van a dar el punto blanco para el desarrollo de la enfermedad. Eh, a lo mejor sea un poco confuso, espero que no, no, no, no lo sea tanto, pero ¿por qué? ¿Por qué hablo de este receptor? Porque de, eh, depende de eso es que vamos a entender ¿Cómo está pasando todo y cómo es que nos vamos a poner tan graves? ¿Por qué los diabéticos, por qué los hipertensos, por qué los gordos, por qué los que fuman van a desarrollar más? Porque tienen más receptores ECA. ¿Por qué el pulmón? Porque el pulmón tiene más receptores para ECA. ¿Por qué también puede dar diarrea? Porque el intestino tiene receptores para ECA. Entonces los niños tienen, un niño sano tiene menos receptores para ECA porque los receptores para ECA van aumentando como aumenta la edad y se aumentan más en pacientes diabéticos, se aumentan más en pacientes hipertensos, se aumentan más en pacientes con uso de medicamentos crónicos. Pero los más importantes o la mayor cantidad está en los pulmones. Entonces, en los pulmones lo que hace es que hay una, las células de los pulmones las destruye. Por eso es que ustedes ven en las radiografías pulmones destruidos de alguna manera, por decirlo de una manera, porque no es que estén realmente destruidos, están dañados, muy muy dañados, porque, fuera, porque entra al cuerpo el virus, empieza a dañar el pulmón y se, re, se genera una respuesta del cuerpo para tratar de contener esa, esa agresividad del virus. Pero esa misma respuesta del cuerpo al virus nos puede generar una falla multiorgánica. Como sabemos, trata de proteger pero al momento de proteger, como es una enfermedad, es un contagio muy grande, va a lesionar otros órganos u otros tejidos ya cuando se encuentra dentro del sistema. Pero sí, al momento lo principal es los pulmones. Y es de esto también es que viene la importancia de un COVID grave, porque si son pulmones que no están funcionando, son pacientes que no van a poder respirar. Un paciente que no va a poder respirar va a necesitar apoyo mecánico ventilatorio, esto es estar intubado, conectado a una máquina que respire por el paciente. Y esto le aumenta el triple o el cuádruple de gravedad porque va a requerir medicamentos para estar sedado. Los medicamentos para estar sedado van a generar que haya otras disfunciones en otros órganos, más medicamentos, más disfunciones, y esto complica a los pacientes y es lo que puede aumentar la mortalidad de los pacientes. Ahora que ya oficialmente el gobierno federal... Este, declaró la fase 3. Ustedes como personal médico, ¿qué esperan de las siguientes semanas? En cuestión social, lo que esperamos de verdad con estas medidas es que de verdad nos salgan. ¿Qué es lo que nos están obligando a hacer? A quedarte en tu casa. ¿Cómo? Cerrando todo. Que son más que nada las, las medidas preventivas de, de la fase 3 para evitar más contactos, para evitar más contagios. Entonces realmente esperamos que eso sí suceda a nivel social. Ahora, a nivel institucional, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que estamos viendo desde antes de que oficialmente fuera fase 3? Es que tenemos más pacientes. Más pacientes que desafortunadamente no todos tienen prueba. Entonces son más pacientes que nosotros los catalogamos como neumonías atípicas. Hay neumonía siempre y toda la vida. Hay virus siempre. Pero nosotros podemos ver en, en, en el patrón de las radiografías cuál es lo típico. Lo típico es que haya un, una una parte del pulmón afectado y ya. Punto. Esa es una neumonía atípica. Lo que nosotros está pasando es que como no tenemos las pruebas, estamos viendo a los pacientes como neumonías atípicas. ¿Por qué? Porque no es una parte del pulmón que se daña, son los dos pulmones y todo el pulmón. Y es lo que estamos esperando porque estamos recibiendo más pacientes, más casos y ahora eh, no con síntomas nuevos, pero sí con una presentación diferente. Eh, es decir, ya llegan los pacientes con diarrea, llegan los pacientes con con falta de, de percibir los olores, con falta de percibir los sabores, sin otra sintomatología. Pero se toma la placa y entonces ahí ya vemos que ya es, empieza un daño para el pulmón. Esto va a ir aumentando conforme vayan aumentando los días. Desafortunadamente, como no estábamos preparados para esto, el ver que los, los hospitales se tienen que vaciar para... Eh, tratar a este tipo de pacientes y evitar más contagios va a disminuir en cierto grado el, el número de recursos. Tanto de recursos humanos, que depende también desafortunadamente de lo económico, porque trabajamos con el mínimo can cantidad de recursos humanos por la falta de, de contrataciones y también de recursos materiales. Ahora, también esperamos nosotros contagiarnos. Claro, porque aunque tengas todas las medidas de protección, estás ahí y estás expuesto. Entonces ya salieron eh, muchos médicos, muchos enfermeros, muchos camilleros, afanadores positivos y cada vez van siendo más. Conforme vayan pasando los meses, aquellos que ya se infectaron vuelven a trabajar porque tienes sospecha, te vas, 14 días, tu prueba sale negativa, puedes regresar, sale positiva, te vas con tu tratamiento, pero regresas, porque tienes que regresar a trabajar. Pero eh, puedes volverte a enfermar, porque como ya también sabías, no es que generes una inmunidad hasta el momento y no haya algo que, que te vaya a hacer, ni tampoco los tratamientos son específicos, es un virus que... No se conocía que estamos aprendiendo de lo que les pasó a otros países, estamos aprendiendo de lo que ellos están investigando y se están dando los tratamientos en base a lo que ha funcionado, pero ningún tratamiento es específico. Y como ya también saben, no hay vacuna hasta el momento. Se están probando muchas en otros países, pero hasta el momento no lo hay. ¿Qué vamos a tener? Más pacientes, más muertes, más contagios de personal de salud y menos cantidad de recursos para poder trabajar cuando tengamos más cantidad de pacientes enfermos. Este, la, lo que nos comentaste al principio de la entrevista, que era todo el estrés por el, con el que están trabajando, porque no es solo el cansancio físico, también mental, nos trae a esta pregunta que es muy importante. En semanas pasadas se tras, ocurrieron agresiones a personal médico, desde que no les dejaron abordar el transporte público o uno muy sonado que a una enfermera que iba regresando a su casa le arrojaron agua con cloro porque ella trabaja en un hospital de atención a COVID. ¿Existe razón para que las personas actúen de esta manera, que se dejen llevar por el miedo al creer que al convivir o tener de vecino a un, personal, a un doctor o una enfermera que atiende pacientes con COVID y que puedan contagiarse? No, no lo hay. Eh, es normal en, en algunas situaciones como este tipo tener miedo, pero de tener miedo, de tener miedo a pasar al pánico, el miedo es una respuesta normal del cuerpo que te hace estar alerta. El pánico es una respuesta descontrolada a una situación de miedo que, que te hace actuar absurdamente. Entonces, no hay esta razón porque si bien... Es, somos personas que estamos expuestas directamente o que tal vez ya seamos portadores asintomáticos no descarta que otra persona que trabaja en el supermercado que está asintomática también sea portadora asintomática en esta fase cuando ya el número de contagios aumentó exponencialmente todos podemos ser portadores asintomáticos o sintomáticos entonces no este no debemos de tener estas reacciones. Al contrario, yo podría decir, trata a todos como si estuvieran infectados. ¿Para qué? Para que te cuides. Te cuides de todos, te quedes en tu casa, te laves las manos. Las medidas de estándar de higiene tanto con la enfermera que trabaja en ese lugar, que también tiene las medidas para poder ir a trabajar ahí, que nosotros sabemos de las medidas que tenemos que llevar, sabemos cómo tenemos que salir, cómo entrar y cómo estar en nuestras casas para tratar de evitar este contagio. Claramente nadie quiere ser portador de este tipo de, de virus y nadie quiere ir a contagiar a todas partes, pero tenemos que ir a trabajar, tenemos que tomar el metro, tenemos que tomar el pecero, tenemos que llegar por la puerta de entrada principal, o sea, qué bueno fuera que hubiera un sistema de transporte que nos llevara al trabajo sin tener contacto con los demás y nos regresara de la misma manera. Pero no lo hay. Solo ahorita, al grado de contagios que tenemos, piensen en eso. Si nosotros como personal de salud podemos vernos normales, pero estar en contacto con estos pacientes y poder ser portadores asintomáticos, cualquiera puede serlo en este punto en el que nos encontramos. Muy bien. Para poder finalizar la entrevista, este, ¿alguna recomendación para todos los que nos están viendo? Las recomendaciones estándar de todo, medidas de higiene y en adelante. Después, esos buenos hábitos que nos va a hacer esta pandemia, hay que continuarlos. Hay que continuar con el lavado de manos, hay que continuar con eh, la sana alimentación, hay que continuar con las enfermedades controladas. Esta enfermedad podría ser menos, eh, con un impacto tanto social como económico y en la salud menos importante si nosotros tuviéramos eh, una sociedad más sana. Pero, ¿qué pasa? Que no tenemos una sociedad sana. Entonces, quizá a partir de esto, o el mensaje que es después de esto, con pandemia o sin pandemia, las medidas de higiene tienen que persistir y los cuidados a nuestra propia salud tienen que persistir. Porque a lo mejor ahorita somos sanos y nos tocó, nos tocó esta pandemia sin enfermedades. Pero pasa la pandemia y continuamos con nuestra vida de exceso, sin ejercicios ni nada. Y se viene una siguiente pandemia en 20 años y entonces seremos nosotros los que vamos a estar en esa parte complicada en ese momento. Entonces, mi mejor mensaje para todos es una vida sana, una buena alimentación, hacer ejercicio con o sin pandemia. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. y la misma recomendación. Estén atentos a cualquier comunicado que entreguen nuestras autoridades sanitarias. Y le damos muchísimas gracias, doctora, por esta breve entrevista.